Cable Canal América. Hoy ya es viernes 25 de julio del año 2021 y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada que hoy nos va a acompañar para comentar un poco de lo que está sucediendo en el mundo y también en la República Dominicana. Una estrella de comunicadora, Paula Estrella, bienvenida. Gracias Roberto Primo y gracias a todas las personas que están en sus hogares viendo el toque del mediodía. Muchísimas gracias por la invitación Roberto y bueno aquí estamos prestos para hacer esos comentarios de las noticias en actualidad. Bueno, eh, así es. Una noticia que es lamentable en el día de ayer fue el derrumbe eh, del edificio que colapsó una torre de apartamento Surfside en, en Miami y esto ha conmocionado a la comunidad internacional todavía no se sabe eh, a ciencia acierta, tenemos ahí unas imágenes señor director, número 6 eh, eh, qué fue lo que provocó este derrumbe o sea, inesperado eh, la gente estaba normal en sus apartamentos y de momento eh, se cayó, colapsó no se sabe si fue una falla de construcción una falla eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, geográfica Geo, ¿Cómo se dice? Geo. Se me fue la palabra. Geo. Ay, dale, mío. dale con el geo. Geo. geo, Una falla. De la estructura puede sí, de, de, ser. Sí, pero una, cuando hay un, un terremoto, ay Dios mío, me fue la palabra. Bueno. Que hay derrumbe de, de, de terremoto, una falla geológica, Dios mío. Ay Dios. <risa> una falla geológica o pudo haber. ¿eh? No, eso son las placas tectónicas. No. Son las placas de, de la Tierra que cuando se mueven esa placa. Que provoca los terremotos No se sabe, bueno Realmente la, se está investigando Porque algo nunca antes visto O sea, derrumbarse un, un edificio de apartamento Así por así Y, eh, eh, Roberto, uno nunca, uno, uno nunca, y fue el 30% del edificio sí, ahí, mira O las sea, imágenes que están no viviendo. fue el edificio completo Sino el 30% del edificio Y señores, hasta el momento Como bien tú decías Pues no se sabe cuál fue la falla Pero si sí bien eh, alrededor de unos cuatro fallecidos han podido encontrar y 159 personas desaparecidas que sus familiares se han apersonado al, al lugar y, y lo están como inscribiendo y buscando los nombres de las personas porque todavía se dice que eso no es ni el 20% de las personas que estaban en sus viviendas. Sí, porque fue, ahí, ahí tenemos un video, fue de, de, ya de noche. Sí, fue de noche. Eh, este, la... este edificio colapsó, o sea, que la gente están, estaba, estaba todo el mundo en su casa. Esto fue en Miami Date, eh, eh, el edificio es de 12 niveles. Frente al mar. Sí. O sea, eh, un algo... apartamento de lujo. Sí, un apartamento o sea, un lujoso, edificio un edificio, de lujo. edificio lujoso. Sí. Tú, por, también hay unas imágenes ahí donde se puede eh, percibir el edificio cuando estaba eh, cuando antes de derrumbarse, que es lujoso, donde eh, personas... Sí, no, una zona exclusiva. Claro, de la una de zona, exacto. Nosotros, bueno. gracias a Dios, ni por ahí estábamos, Roberto, porque mira, ¿eh? Bueno, no, mira... Eh, uno, uno, uno tiene que mira, vivir así, ¿eh? Dice, dice un refrán mexicano, aunque te pongas y aunque te quites, cuando te toca, te toca. Te ahí estamos viendo ah, las ahí, imágenes. ahí, eh, las imágenes. Sí, o sea... En el momento... Eh, todo, ahora mismo, eh, las autoridades de Estados Unidos, principalmente del condado de Miami-Dade, eh, han dado ruedas de prensa, eh, están bajo investigaciones. Los socorristas no han parado eh, de buscar sobrevivientes. A algunas personas ya han sido eh, evacuadas, que pudieron sobrevivir a este colapso, pero hay otras que todavía no se sabe eh, si están vivas o fallecidas, como tú mencionas. Y no han identificado ninguna persona tampoco, solamente las cuatro personas que están fallecidas. Sí. No han identificado, o sea, este es el cadáver de fulano Hasta el momento Pero... Y, o sea, y, y, y, lo, y los familiares... Desesperados eh, si desesperado. Por ejemplo, escuché una historia de, de una persona Que tiene un apartamento allí Y que eh, unos amigos eh, De la comunidad LGTBQ Que casualmente habían adoptado Una niña para vivir con ellos eh, Vinieron de visita Y estaban en la casa de él Entonces como que querían su privacidad y le, le dijeron, mira, vamos a quedarnos en el apartamento tuyo, de esa torre, porque, eh, ¿verdad?, para compartir con la niña y privacidad. Entonces, se fueron esa misma noche a quedarse en el apartamento y narraba eh, el señor, el amigo, que, concho, eh, eh, ¿en, el ¿en qué momento? Sí, y así hay muchas historias, otra historia de una señora que llegó de Nicaragua ese mismo día, Sí. a visitar unos familiares y se quedó en ese apartamento. Porque también eh, se da el caso de que eh, muchas personas que tienen ya eh, apartamento y luego compran una casa, se quedan en un apartamento y ahora con aplicaciones como R&B, sí. que son aplicaciones para rentar eh, eh, tus apartamentos, muchas veces eh, tú recibes visitas que no son ni familiares, sino que les rentaste. Que también eso eh, es transjudicial porque a veces... Eh, tú vas, bueno, pues yo yo eh, eh, eh, eh, he, he, he utilizado esa aplicación y me he quedado en apartamento eh, alquilado por Airbnb y quizás mi, mi familia no sabe específicamente dónde yo estoy hospedado. A diferente cuando tú viajas y te quedas en un hotel, tú dices, bueno, me voy a acordar en el hotel tal. Ya la familia sabe que tú estás en ese hotel. Si pasa algo en ese hotel, pues la familia ¿Sabe está dónde, pendiente. Sabe Pero dónde tú si estás. Pero si tú rentas por Airbnb es muy raro que tú digas, ah, mira, me estoy quedando en tal sitio, en tal apartamento. O sea, eh, es un poco difícil la situación y por lo que está pasando. Nosotros desde aquí, nuestras condolencias a los familiares y también nos unimos a la preocupación. Tengo entendido que hay personas eh, dominicanos que tienen apartamento ahí. Todavía no he confirmado, pero he escuchado el rumor. Pero hasta ahora no se ha reportado. Ojalá que las autoridades dominicanas a través de la Cancillería o a través eh, de, de, del Consul en, en el estado de, de la Florida, se pueda comunicar a ver si hay algún dominicano o dominicana eh, que esté dentro de las víctimas o desaparecidos de esta tragedia. O sea que el dominicano, más en Miami, hay muchos dominicanos residentes. Lo que tenemos que esperar en Dios, como tú bien dijiste, pues que las autoridades eh, puedan decir si existen dominicanos y ojalá, ojalá que no, no haya dominicano allá para que esa esa tragedia pues no nos afecte a... nos afecta como seres como seres humanos que somos pero ojalá que no haya dominicanos Roberto en esa tragedia así es, así es Roberto, sabes, eh, ayer la alcaldesa de la fortaleza Duarte de aquí pues la suspendieron una franco macorizana Lilian Santana en el día de ayer eh... La Dirección General de Prisiones eh, la suspendió a la alcaldesa en recinto penitenciario alojado aquí en esta fortaleza Duarte, el séptimo batallón, donde pues eh, todos pudimos ver en los medios de comunicaciones y en vivo, donde se hizo un motín, donde fue fa eh, donde falleció a tiro un recluso que cumplía una condena de 30, de 30 años por secuestro. Augusto. después sí, ya que tenía vimos 19, casi tenía, 20 años exacto, casi y según su abogado ya iba a solicitar eh, prisión, un, domiciliaria, prisión domiciliaria aunque bueno si él, te, él tenía 19 la prisión domiciliaria la hubiese podido solicitar eh, con la mitad de la condena pero él la había solicitado y estaba en el proceso y tenía cuatro años en ese proceso y volvían una vez más a, a solicitarla, parece que en un momento determinado pues fue negada en la prisión domiciliaria y el, las familiares volvían una vez más. En vía en de consecuencia, pasar ese inconveniente, de fallecimiento, hubo mucha distorsión. Al principio se decía que el motín se originó por porque hubo un mando de, de lo que es el probóster, muchos dicen probó, probóster, bueno, el mando ahí en esa fortaleza. Unos capitaleños, casualmente el que, el que tenía la pistola, el que le disparó a Fausto, pues eh, le decían eh, El Capitaleño. Después que todos entendíamos que el problema se originó porque fue, con, fue por, por el mando, entonces luego él mismo le envió unos audios a su hija, a la que vimos que vino aquí y que gritaba, me mataron a mi papá, me mataron a mi papá, le mandó unos audios donde le decía que, ella, que él estaba siendo objeto de amenazas. Él fungía como, como prestamista en la fortaleza y tenía un dinero en efectivo. Esa parte yo como que no, Roberto, no la quiero asimilar mucho. Como una persona privada de su libertad, tiene alrededor de 600 y pico miles de pesos, casi 700 mil pesos en efectivo. en prendas también tenía un valor, se dice, porque hay que decir se dice, porque todavía no ha salido a la luz pública el monto que él tenía, como de 650 mil pesos. Yo también quiero presumir que eh, los otros eh, reclusos pues tenían una prenda y como que le decían Dame, préstame dinero, yo te dejo en garantía la prenda, eso es lo que yo puedo entender y en el audio, que eran tres audios, muchos lo vimos en diferentes medios, yo lo escuché, los audios, por eso le voy a hablar de ellos, donde porque lo escuché, porque estaban en los medios, los audios, el primero le decía, mira eh, yo estoy, eh, estoy teniendo problemas aquí en la fortaleza y le dice que es con el joven, que salió en los medios el capital e.